Bueno, por fin estamos aquí. Creo que vamos casi en punto, porque la charla tenía que empezar a i son o 16 Y lo que tenemos hoy para presentaros creo que es algo que con mucha suerte va a cambiar el cómo vamos a ver Amstrad en los próximos años. Con mucha suerte esto eh, va a ser rompedor. Y para presentarlo, eh, hoy no estoy yo aquí solo, entre otras cosas porque la mayor parte del trabajo que tenemos aquí no lo he hecho yo. Yo en este caso, eh, aunque sea el que estaba de titular, por así decirlo, en la charla, porque quizás sea yo el, el que es más conocido en estos últimos años, pero no soy yo quien ha hecho el esfuerzo, aquí somos tres y los principales son José Luis Luri, que lo tenéis aquí, que es estudiante del grado en Ingeniería e Informática en la Universidad de Alicante, alumno mío y que ha estado aproximadamente año y medio más o menos ya haciendo el trabajo de fin de grado conmigo y su trabajo de fin de grado es una parte muy importante de, de lo que vamos a presentar hoy y de que probablemente suponga un cambio importante para Amstrad y eh, el otro que tenéis en el centro es Juan Carlos González Amestoy creador de Retro Virtual Machine eh, lo habréis visto recientemente salir en, en podcast y en YouTube y en la entrevista que, que hizo Pedro, evidentemente. Eh, eh, lo tengo ahora mismo conectado por Skype, no ha podido venir, él quería estar aquí con nosotros y va a estar virtualmente para poder contar su trabajo. Eh, os voy a contar un poco de dónde viene esto, la introducción, porque creo que... Ya lo sabéis, todo esto empezó en el año 2013 cuando empezamos a organizar el CPC RetroDev y la intención de organización del CPC RetroDev era principalmente los estudiantes. es decir, Primero, hacer que los estudiantes toquen bajo nivel, aprendan cosas de bajo nivel que les vayan a dar un complemento de formación que no tienen porque tenían problemas de programación y... Toca bajo nivel para entender las bases y entonces probablemente entiendas mejor lo que estás haciendo a alto nivel. Esta era la idea. Pero claro, no con prácticas de clase esto queda, queda corto, queda feo, queda mal. Porque una práctica de clase es algo que verdaderamente como estudiante uno no termina nunca de tomárselo en serio porque no es un trabajo real. Entonces el CPC retrodef era un... Vale, sí, vas a hacerlo para clase, pero no lo vas a hacer para clase. Vas a hacerlo para un concurso en el que te vas a enfrentar a gente de fuera y entonces te vas a ver obligado a hacer un juego de verdad. Algo que lo va a ver gente de verdad. Y eso fue la, la idea original de, del CPC RetroDev. Pero claro, cuando organizamos el CPC RetroDev al principio, con las dificultades, de hecho la edición de 2013 prácticamente no es ni conocida, la primera conocida fue la de 2014. Eh, los alumnos se pusieron a trabajar y había una pequeña dificultad. La pequeña dificultad es que invertían inicialmente mucho más tiempo en crear todo lo que es las herramientas para poder crear un juego que el tiempo dedicado al propio juego. Entonces, eso nos llevó a crear CPC Telera. CPC Telera era inicialmente la idea de, bueno, vamos a ver, hay un montón de cosas que hacer en la programación de un videojuego que no es un videojuego, que es el tema de cómo cojo el compilador, la herramienta no sé qué, la herramienta no sé cuántos, cómo las pongo todas juntas y esta qué parámetros le doy y a esta otra que le hago. Bueno, pues todo eso vamos a ponerlo ordenadito, puntito para que tú te centres en programar tu videojuego pones un comando, creas tu proyecto empiezas a escribir código y te vas a compilar te sale tu juego, ya tienes el DSK, el CDT ahora también el snapshot, todo te sale tú te dedicas a programar el juego que es lo que quieres hacer tenemos las tools bien, con esto eh, hubo cambios eso que veis ahí es una, una gráfica ...de eh, la, las producciones para Amstrad, la línea de arriba del todo, que es la negra... ...es la produ producciones totales para Amstrad, según CPC Power... ...en los últimos 19 años, bueno, 18, porque no está 2019... ...y ahí veis que la línea, a partir de 2013 hacia adelante, sube... ...y entre otras cosas, no es porque nosotros organizáramos esto... ...sino que eh, esto que hicimos nosotros confluyó con muchas otras cosas que casualmente todos estábamos haciendo a la vez y eso ha llevado a que haya aumentado la producción sobre, sobre todo debido como veis aquí en la línea roja a la producción de videojuegos que es la que digamos estaba baja por ahí no habían muchos salían con suerte teníamos en 2009 unos 18 juegos en un año era lo más que había por aquel entonces y luego después pues estamos teniendo como ahora, que vivimos una época en la que hay bastantes, tenemos como veis aquí, llegamos casi a 100 juegos en un año. Claro, eso demuestra que no es, no es solo el CPC RetroDev, porque el año pasado el CPC RetroDev fueron 41 juegos, pero hay casi 100. Es decir, eso tampoco pasaba antes, no los, los casi 60 juegos que hay aparte del CPC RetroDev como veis, no lo sabía antes. Entonces es una confluencia de todo lo que hemos hecho todos ha hecho crecer, eh, digamos, la escena de Amstrad. Seguimos avanzando y haciendo qué más cosas podemos hacer, qué más le hace falta a la gente y en el propósito evidentemente de, de seguir haciendo que los estudiantes profundicen y aprendan mejor, porque y, íbamos viendo las dificultades que tenían, hace falta llegar abajo del todo. Entonces hicimos un curso de código máquina y ensamblador. Curso de Código Máquina y Ensamblador era un complemento a esto de te obligo a programar a bajo nivel, vale, pero veo que necesitas trabajarte más aún los conceptos, pues voy a hacer un curso específico de aprende primero código máquina, ni siquiera ensamblador, entiende cómo la máquina funciona y después usa ensamblador para hacer lo que ya sabes que hace la máquina. Y después ya de ahí entiende cómo C se convierte en ensamblador y tal, y ya entiendes las capas. Esa es un poco la idea del, del concurso. Que además, el, el, perdón, el concurso, el curso, que además es un curso que, con el que hemos hecho artículos científicos al respecto, con todo lo relacionado, y además hemos tenido eh, la suerte de recibir algunos premios en congresos de eh, investigación en educación en informática. O sea que todo esto, en cierto modo, ha dado unos, unos resultados bastante interesantes y sobre todo para lo que inicialmente nosotros más queríamos, que es para los estudiantes. Es decir, yo como profesor en la universidad mi labor es conseguir que los estudiantes lleguen lo más lejos que puedan, desarrollen sus habilidades lo más que puedan, sean los mejores programadores posibles, los mejores desarrolladores de videojuegos posibles, y puesto que trabajo para una universidad pública, como muchos sabréis, lo que hago, pues no necesariamente lo limito solo a mis estudiantes, sino que aprovecho para grabar las clases, las pongo en YouTube, porque si le aprovecha a alguien más, pues bienvenido sea. Yo, a fin de cuentas, a mí me paga el Estado, y el Estado somos todos, con nuestros impuestos, por tanto lo que yo hago tiene que ser para todos. Así es que lo pongo libre y si alguien le ayuda, bienvenido sea. Eh, todo esto ha llegado a un punto en el que, claro, eh, para que los estudiantes estén más motivados, una de las finalidades del concurso es la proyección. Tú haces un juego, pero tu juego no tiene que ser algo que solamente lo presentes a un concurso, sino algo que lo va a jugar... Mucha gente, algo que lo va a ver todo el mundo. Esa es la idea fundamental. Y ahora mismo el CPC RetroDev tiene una gran audiencia, pero una audiencia de nicho en Amstrad. Entre los que nos conocemos, los que somos, bueno, pues ¿cuántos podemos saber en Amstrad? O siguiendo el CPC RetroDev, pues mil personas? ¿1500? Es bastante gente, si lo pensamos para un estudiante, comparativamente a hacer una práctica. Pero pues sigue sin ser mucha gente. Y de hecho esto, en los últimos dos años, en muchas conversaciones que hemos ido teniendo, sobre todo en eventos como aquí, pues salía la típica cuestión de, a ver, tenemos un montón de juegos, que son una pasada con juegos. Están saliendo, vale, algunos en el CPC RetroDef, otros no. Están saliendo en el entorno de Amstrad y son juegazos. Los juegazos que si se los das a alguien a jugar sin decirle que son de Amstrad, tú le pones el juego solo, sin más. Le dejas jugar, mucha gente lo juega y dice, ah, pues mola mucho. Y no le importa si es de Amstrad o no. Sin embargo, esto solo llega a la gente de Amstrad. ¿Por qué? Porque... Juegazos como Operation Alexandra, Harlock, Legend of Steel, el Phantomas 2, el Dawn of Kernel, o el Shadows of Sergoth. ¿Por qué? Todos estos juegos no llegan más allá de Amstas si y como juegos molan y si tú se lo das a alguien y verdaderamente la gente sí le gusta. Hay una barrera de entrada. Y ese es un motivo en el que hemos estado trabajando los últimos dos años porque claro, si queremos conseguir llegar a más de esas 1500 personas... Y particularmente mi interés es desde el lado de los alumnos, oye, tú haces un juego e intenta que llegue a las más personas posibles, porque es lo que tienes que hacer si quieres hacer juegos. Tienes que intentar que le guste a la gente, es para lo que es un juego, es para que otros disfruten. Y no vamos a limitarnos a las 1500 personas que lo pueden ver en Amstrad, vamos a intentar llegar más allá, pero ¿cuál es la barrera de entrada que hace que no podamos llegar más allá? La barrera de entrada es una tontería para los que somos de Amstrad, pero es que pones un emulador metes el juego en la caseta o en el disquete pon cat luego cuando veas pones run esto se lo dices a alguien y dice qué no no no a mí me dejas yo, yo prefiero jugar a cosas actuales pero en realidad lo de prefiero jugar a cosas actuales no es cierto es qué me voy a poner yo un emulador bajarme un juego de no sé? es un follón para cualquier persona por qué porque alguien que quiere jugar a día de hoy, ¿qué hace? Doble clic. O un tap en una pantalla. Ya está. Yo poner un juego, quiero eso, no un emulador, run. ¿Qué es eso de run? ¿Qué es eso de cat? ¿Por qué tengo que escribir un comando? ¿Vale? Eso es una barrera de entrada. Y es una barrera de entrada tan grande que es insalvable para el 99% de la población. 99, me quedo corto, probablemente es más. ¿Vale? Entonces, pensando en esa barrera de entrada, es realmente donde hemos estado trabajando José Luis, Juan Carlos y yo en la posible solución, que es lo que os vamos a enseñar ahora. Y me vais a permitir que me ponga el teclado para enseñaros una demo de lo que hemos hecho con CPC Telera y Retro Virtual Machine y que vais a ver funcionar ahora por primera vez en directo. Acércame el micro si eso, que así lo puedo ir comentando. A vale, no, espérate, con este cual puedo. ¿Se oye? Uh, hola, hola. Regular, ¿no? Bueno, ahí veis el clásico terminal para programar, ¿vale? Cuando uno tiene su carpetita de proyectos con CPC telera, esto que ya lo he enseñado otras veces, ¿lo veis bien, no? ¿Se ve la letra? Vale. Uno llega y se crea un proyecto, me creo mi proyecto P1, porque lo voy a llamar con un nombre original, mi juego como todavía no es un juego pues es P1. Se crea el proyecto y yo entro en el proyecto y hasta ahora lo que uno ha venido haciendo con CPC Telera es poner make. Y CPC Telera, como decíamos hasta ahora, todo el tema de las herramientas está automatizado, de modo que, sin hacer nada, yo he creado un proyecto y ya veis ahí que hay un CDT, un DSK y un SNA que me permiten ejecutar una aplicación base. De hecho, yo la puedo ejecutar, en este caso con Retro Virtual machine, Ejecuto la aplicación. Y ya tengo un welcome, un hola mundo de toda la vida. Bien, esto es lo que CPC Telera nos daba hasta ahora, entre otras muchas cosas. Pero ahora hay una pequeña cosita más que Telera hace. Y esa pequeña cosita más para solventar ese problema de la barrera de entrada es este comando adicional, make apk. Y algunos sabréis, me imagino, lo que es un apk. Apk es el formato de paquetes de Android. Y esto que está haciendo ahora mismo Telera de forma automatizada es generar un paquete de Android en el que va a tener incluido el emulador Retro Virtual machine en su formato rvm engine y el juego que acabo de hacer la aplicación base de cpc telera y eso una vez lo haya hecho lo puedo meter directamente en mi móvil y ejecutarlo y ejecutarlo sin poner run sin poner cat sin instalar un emulador y luego bajarme el juego es una aplicación propia es decir, como si yo hubiera hecho el juego para Android de modo que yo se lo puedo dar a alguien arrastrándolo al, al Google Play Store y diciéndole a alguien está en Play Store, instálatelo y lo pruebas. Entonces la persona se lo instala, hace clic. Vale, Esto que está pidiendo ahora es que también me gestiona el firmado porque tenemos que firmar digitalmente las aplicaciones que subimos a Android entonces me pide la contraseña. Pongo la contraseña firma la aplicación como veis y ya tenemos p1.apk ahí lo veis, que junto con los demás está tengo ahora mismo el móvil, como veis aquí que lo tengo conectado por el cable usb con la depuración activada de modo que una vez ya tengo la aplicación generada puedo utilizar la herramienta adb que es de android para decir adb install p1.apk pongo así y en unos segunditos me dirá si todo va bien, que se ha instalado en el móvil. Y ahora mismo, para que lo podáis ver, voy a poner una camarita. Bueno, lo tienes puesto tú. Si te pongo la cámara aquí para que se vea. Ah, prueba con este para que se vea la, el, la que acabo de instalar y luego enseñamos las otras. ¿Vale? Ah, ahí tienes P1. ¿Vale? está ahí en un lado. Espérate que lo pongo en la pantalla. A ver si lo veis. ¿Se ve? Vale, el móvil es pequeñito. damos al P1 APK. Sale el splash de Retro Virtual Machine. central un poquillo. Y ahí lo veis que tiene un... unos botoncitos y... y sale Welcome to CPC Telera funcionando en el móvil. Y yo no he tenido que hacer nada especial, es decir, yo ahora si quisiera seguiría lo mismo que he hecho siempre con cpctrera, que es empezar a escribir mi código en C o en ensamblador o en lo que a mí me guste, lo escribo ahí dentro, compilo apk y lo tengo en el móvil. Y con eso, ahora José Luis os va a enseñar algunas de las aplicaciones que, que hemos portado a Android haciendo esto, que son cosas que ya teníamos hechas, sin más, vais a ver a alguna, ¿Vale? ¿Lo tienes centrado? Venga, yo te, yo te lo centro. Te va a hacer falta el micro. ¿Dónde está el de mano? Súbele el volumen. Si lo pongo delante no lo vais a ver. A ver. Esto es un poco más complicado de lo que parece. Igual lo veis un poco desenfocado, que la, la webcam no es precisamente una maravilla, pero bueno, es lo mejor que hemos conseguido. Y como veis, este es el, ese era el hardlock sin tocarlo, tal cual está desarrollado por Retrobytes. Lo hemos puesto y funciona. Y ahí tenéis de años anteriores Dragon Attack, con el rojo para disparar. Sin tocarlo. ¿Por qué? Como es un juego de Amstrad y lo que está por debajo es un emulador, funciona exactamente igual en el móvil. De modo que uno puede hacer un juego para Amstrad y ponérselo a la gente en el móvil sin que nadie sepa ni que es de Amstrad. No le hace falta. Si el juego mola, mola como juego. Así que estáis viendo es Babas Palas. Babas Palas que ya tuvo de hecho una edición para móvil. Bueno. Esto os quedará a saber algunos detallitos. ¿Vale? Ya habéis visto cómo funciona. Luego después si queréis verlo directamente en el móvil, tendremos móviles aquí, lo podréis ver directamente, incluso probar si queréis. Y ahora lo que va a hacer José Luis es contaros un poco por qué hemos tardado año y medio en hacer esto, ¿bien? lo que corresponde a, a su parte y a la parte de, de investigación de todo el periplo que hemos seguido hasta conseguir que esto funcione como veis ahora, transparente, sin hacer ningún esfuerzo, poner make up tenerlo ahí y sobre todo sin tener que instalar mil millones de cosas, ¿verdad, José Luis? Exactamente. Si quieres, puedes estar ahí o de pie, como quieras. Bueno, pues cuando planteé hacer el proyecto de de carrera, yo quería hacer algo relacionado con los simuladores y seguir adelante con él, porque quería hacer algo así. Y él me propuso hacer algo, pero tiene que, todo tiene que tener un propósito. No valía con hacer un emulador porque ya hay demasiados. Y que tener, tener un objetivo. Y cuando me planteó la idea, pues era precisamente esto. Era llevar de alguna manera un emulador, pero que no fuese que estuviese abierto a la gente de todo el mundo. Que cualquiera lo pudiese jugar sin tener que tener esa barrera. Y claro, el primer objetivo que nos planteamos fue necesitamos un emulador para, para poder ejecutar los juegos allí. Y al mismo tiempo a ver cómo conseguíamos romper esa primera barrera. Entonces estuvimos planteando emuladores. Necesitamos uno que fuese de código abierto. Estuvimos viendo uno se llamaba Roland, otro que se Arnold. Y sí, lo que me dijo él, yo enseguida le dije: los he encontrado. Aquí hay uno los de código abierto. Ya me comentó que no, no funciona muy bien. Hay algunos juegos que no funcionan. Necesitamos uno que vaya, que vaya muy bien y que luego nos permita distribuirlo. Y estuvimos. Entonces trabajamos con, con Arnold y estuve peleándome mucho tiempo con él, intentando llevármelo a Android, que funcionase, y yo no lo pude, no lo pude hacer, eran barreras todo el tiempo, hasta que tuvimos la suerte de hablar con Juan Carlos, que tiene un emulador que va su vecino, y, y dijo, pues sí, me quiero unir al proyecto, creo que lo puedo hacer, y claro, tener el soporte de una persona que desarrolla un emulador y que está el volcado con nosotros, pues nos ayudó mucho a tirar para adelante. Con total, que ya teníamos esa primera parte, trabajamos juntos y conseguimos en muy poco tiempo tener una primera versión en Android, que no iba muy fina, pero ya empezaba a correr los juegos. Y luego la siguiente parte era cómo conseguíamos evitar tener que poner un comando, el run, el cat. Y es cuando integramos, me comentaron y me hicieron ver que teníamos la posibilidad de dar un snapshot del estado de la máquina, de la memoria, en un punto concreto, y lanzar directamente el juego en ese punto clave que es donde nos interesaba tenerlo. Entonces ahí es donde, pues Fran tuvo que hacer su parte en telera para generar ese snapshot automáticamente por un comando. Con Carlos por otro lado tuvo que saber cómo leer ese archivo para cargarlo y que el emulador arrancara ya en ese momento. Y ya en ese punto ya teníamos pues la barrera rota. Pero nos faltaba el tema es, ahora, ¿cómo nos llevamos esto a Android? ¿Cómo hacemos que se pueda subir? ¿Si el móvil lo va a aceptar, ¿Qué pasa si... Hacemos varias compilaciones y la gente que lo va a usar va a tener que instalarse todo el toolset, todas las herramientas que necesitas de Android. Porque no, no sé si habéis trabajado algunos con él, pero necesitas un entorno de desarrollo muy pesado, varios gigas de, de librerías. Incluso entre nosotros cuando trabajamos, a mí no me va, a mí sí, es muy pesado. Pesado es, es, es ser amable. ¿eh? Sí. Entonces, a ver, ¿cómo llevamos esto a la gente que sea usable, Porque si no, al final va a ser muy pesado. Y pues ahí es donde empecé a trabajar, a, a ver de qué manera podíamos integrar eso y conseguimos hacer la, la maravilla que era dejar compilado ya una, una versión básica del emulador con, con algunos assets, lista, compilada y es en el proceso de TPC Telera es cuando digamos estos APKs son como un fichero zip con un montón de recursos, era abrir aquello, reemplazar el juego que tenía el usuario, los, el icono de la aplicación, el nombre, los identificadores que hacen falta para que Google Play pueda relacionar quién es, qué es el juego. Y volver a hacer todo el paquete, firmarlo y generar el APK. Que al final es lo bueno que tiene. Para cuando alguien quiera publicar esto en la Google Play, no os preocupéis, es súper sencillo. Que Tenías que crear una cuenta de desarrollador, que es un pago inicial de 25 euros. Y a partir de entonces ya tienes la cuenta vitalicia y ya puedes publicar los juegos que quieras. Entonces es muy sencillo, tendrás que digamos crear un perfil para tu aplicación, subir unas cuantas capturas de pantalla, la descripción, hacer un test que tendréis que rellenar sobre contenido del juego porque hay una serie de, de políticas ¿no? de, en cuanto a la violencia, los rangos de edad, harán preguntas graciosas sobre si hay símbolos nazis, si hace referencias... Sí a Corea del Norte, cosas así, y una vez paséis este test, simplemente tendréis que arrancar el eh, arrastrar el APK que ha generado TPP al navegador y Google automáticamente os lo firmará y en y cuestión, según ellos son 20 minutos, pero a mí la última vez que lo probé fueron 4 horas, ya está la aplicación pública y cualquiera la puede descargar. Y bueno, así como lo cuentas, parece muy sencillo lo de abrir una APK, <risa> meter los assets, eso es un zip, ¿no? Lo descomprimo y ya y tal. Y... Todo sí, es un sí. jaleo, tiene razón. Fácil, fácil, ahora que está hecho. Está hecho. Quiero sí. decir, pero cuando nos pusimos a hacerlo al principio parecía imposible no tener ni siquiera que recompilar la aplicación, acuérdate. Sí, justo, tiene razón. De hecho, pensamos que no se iba a poder hacer y... Menos mal que encontramos algunas herramientas que facilitaban esta tarea porque muchos archivos vienen convertidos en XMLs, convertidos en binarios, luego no sabes muy bien cómo tienes que editar aquello y menos mal que hay algunas herramientas libres que pudimos utilizar. Pero llevo mucho tiempo, conseguir hacer todo esto de una forma automática y ya tiene un clic porque al final es... la ah, aplicación. Pero bueno, al final ha, ha merecido la pena las horas de investigación que han sido unas cuantas porque entre Juan Carlos y tú sobre todo os habéis pegado unas horas investigando para ver cómo descomprimir el paquete, qué herramientas nos permiten sí. hacer cada cosa, cómo volver a firmarlo, que eso ha sido y cómo cambiar el application ID, que eso ha sido la lo que, el último deadlock que pensábamos insuperable. Justo al final de todo eh, cuando habíamos conseguido automatizar todo el proceso, sería que dentro de los APKs hay un identificador que si es que determina Digamos el nombre interno que tiene Google del, del, del juego en este caso. Y cuando habíamos conseguido todo y fuimos a subirlo, de repente subimos un juego, lo acepta, y cuando subimos un segundo, de repente nos dice Google: Uy, este juego ya existe, ya está subido aquí. Pero, ¿cómo puede ser? Y efectivamente, dentro hay un identificador que va con con los nombres de las, digamos que es el nombre de, paquetes de las clases Java compiladas dentro, y dijimos, ya está, si esto va compilado y va dentro del código, va a ser imposible cambiarlo. Y pensábamos que, que íbamos a tener que volver un poco hacia atrás y obligar a la gente a instalar todo el entorno de desarrollo para simplemente compilar de nuevamente la aplicación. Pero, para que tuviera un ID diferente. Para Unos cuantos gigas para cambiar un ID. Está bien, ¿eh? Justo. <risa> Y nada, encontramos la manera de hacerlo, cambiar un identificador, luego internamente así es se sigue mantenido el cabía, pero suficiente como para poder subir la aplicación y que no exista ese conflicto. Sí. Y funciona perfecto. Pues muchas gracias por contarnos toda la experiencia, José Luis. Como iba diciendo, el trabajo principal se lo, se lo han currado ellos, como veis. Os está haciendo un resumen muy rápido ahora. Tengo aquí en, en Skype, que os lo voy a, a poner, a, a Juan Carlos, que es la... La otra persona que se va a currado a mogollón, si me echas una mano, José Luis, para que el micro permita que lo que diga Juan Carlos se oiga. Voy a ver si lo pongo. Ya te tenemos Juan Carlos en pantalla. Ahora falta ver si, si cuando digas algo te oímos o no. Prueba a desmutear. Desmuteate. Estás desmuteado, ¿no? Mira a ver si lo intentas enfocar en algún. algún altavoz. ¿Llegáis a oír a Juan Carlos? ¿Que ah, sí, sí. Espérate, prueba con este Prueba ahora Juan Carlos ahora Está regular Tenemos unos altavoces un poco... Bueno, de portátil Por decirlo suavemente Voy a ver si te puedo... Bájate Están todos los volúmenes al máximo A 99, bueno, le voy a poner 100 Si llevo... Seguro que ese 1% es la, la diferencia. A ver si. ¿Nadie tiene unos altavoces? <ríe> Mira, a ver si, si moviéndolo se, llega, se le llega a oír por el S. Diego, Juan Carlos. Oiga, hola, hola, hola, Bueno, ahí más o menos. menos, menos probando? Algo se oye. Intentaremos hacer silencio para que se te oiga lo más posible. Y aquí estará haciendo ingeniería de sonido José Luis. Bueno, <ríe> bueno eh... <ríe> Al final, tanto Application ID y luego no tenemos aquí para ponernos un altavoz. Deberemos de tener algo más en el presupuesto. Bueno, Juan Carlos, bienvenido con nosotros. Aunque no hayas podido estar físicamente, sé que te hubiera gustado mucho venir, pero tenemos una oposición por en medio que, que hacer y, y eso es prioritario en este momento. Pero bueno, tienes unos minutillos para estar con nosotros. Y lo primero que te quería preguntar para que se lo cuentes a todo el mundo es ¿Qué es exactamente... RVM Engine? Bueno, bueno, pues yo creo que lo has contado. ¿Se me oye? Más o menos. Tú, tú tírale. Vale, bueno, vale. Pues yo creo que lo has explicado muy bien. Es decir, la idea principal es eh, que los desarrolladores puedan coger su juego y empaquetarlo de una manera transparente. Es decir, que la gente no sepa o no tenga que ver un emulador detrás. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es coger el RVM la parte de meterlo a martillazos dentro del móvil, suena, suena así como muy, muy manual, ¿no? Eh, no es precisamente fácil, porque en este año y medio en el que José Luis ha estado trabajando en la otra parte, tú también le has estado dando unas cuantas vueltas. Para que llegue a funcionar en el móvil. ¿Cómo ha sido la experiencia de, de pasar de PC a Android? Y igual, contando nuestra experiencia, entendemos por qué hasta la fecha solamente había un emulador de Amstrad eh, rulando en Android. Pues el problema más gordo, más que nuestro, era de terceros. Es decir, nos centramos mucho al principio en meterla para hacerlo rápido, utilizar SDN. Y desde este último año, bien sabéis que hemos aprendido que quitando SDL se han tenido todos los problemas fuera. Pues, entonces, quizás uno de los problemas por los que solo hay un emulador de Astra por ahí es porque casi todo el mundo está utilizando SDL para programar. Por si eh, alguno no lo sabéis, SDL es una librería eh, para programación, eh, sobre todo en C y C, ¿vale? aunque tiene bindings para otros, pero que permite hacer sencillo el proceso de abrir un contexto de OpenGL para luego ponerse a dibujar. Pero claro, esta librería que simplifica mucho al programador el abrete sésamo y me pongo a escribir en pantalla, después tiene unas cuantas cositas por dentro que parece que nos estaban fastidiando bastante. De hecho, las primeras versiones con SDL de nuestra RVM Engine y de la aplicación que tenemos montada rascaban un poquito cuando el móvil no era muy moderno y ahora la cosa ha avanzado. Eh, ¿Hasta cuánto rendimiento perdíamos por usar SDL? ...y quitando eso y haciendo el sonido de otra forma y tal, al final no he conseguido meterlo que para mí. Ya, ya sabes que yo hace un mes era súper te decía que iba a ser imposible, <risa> pero al final lo me ha Bueno, acabáis de descubrir cuál ha sido mi labor real, que sí. la mía de eh, Juan Carlos ha sido la de darle martillazos a RVM para que entre en el móvil, la mía ha sido de darles martillazos en la cabeza a ellos para decirles que sí, que sí, que se puede... Pero sí que es cierto que ha habido, como decíamos, momentos en los que parecía que ninguna de estas cosas iba a funcionar de verdad. Bueno, eh, eh, la otra parte es, tú tenías un emulador hecho para, eh, para PC, que de hecho inicialmente era solo para Mac. Luego, eh, tras nuestras conversaciones iniciales, te decidiste aportarlo a Linux, luego a Windows, y pero Android se supone que es muy diferente. ¿Realmente te ha costado muchos cambios hacer que funcione en Android lo que iba en PC? No, de hecho, la primera prueba que hicimos el año pasado solo y eh, yo. Meter, el, o sea, pasar el emulador de Linux o a sea, Android fue una eh, mañana. Es decir, coger el código en C y meterse. Pero el rollo más grande era luego aprender cómo funciona el sonido en Android y tal, pero no, cuando pasábamos en SDL lo teníamos todo hecho. Pero la claro, verdad, no funcionaba Este mes sí que he tenido que aprender de bien cómo funciona la plataforma, de verdad. Y entonces, eh, al final, haciéndolo todo un nativo, hemos conseguido que Pero vamos, bueno, lo que es pasar el emulador un emulador de, de PC o de Mac o de Linux a Android no, no ha sido muy difícil porque el. Aunque no se lo crea la gente, el lenguaje más portable que existe <risa> es C. decir, copiar copiador de C en cualquier sitio. Entonces, simplemente cogiendo el código de un y pasándolo al otro no ha, sido, no ha sido el problema. He un par de cositas al emulador para que entrara, que luego ya veremos si se la volvemos a añadir, haciéndolo de otra manera, pero, pero vamos, el, el proceso se ha sido demasiado bien. Y hoy en día, C parece un lenguaje retro, porque es, tiene, es de los 70, la primera versión de C, pero sigue siendo bastante más portable que otros, incluso aquellos que parecen muy portables, como Java, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, nos queda por saber un poco si esto eh, que parece ya un logro, porque el hecho de que la gente pueda poner Make a PK, coger un juego que ha hecho para arrastrarlo y dárselo al mundo directamente para que solo hagan clic y jueguen a su juego, eh, si esto se va a quedar aquí o hay más, porque creo que hay más, ¿no? ¿No lo sabrá? Ya, pero te lo tengo que preguntar a ti, porque a ver, tú eres el que hace RVM Engine, no voy a ser yo quien venda tu moto. Pues sí, hombre, la idea, la idea de hacerlo de Android es simplemente dar una prueba, es decir, era. Eh, teníamos que elegir un sistema, pues el hijo de Android. Pero la idea principal es hacerlo para Android, es decir, es hacerlo para Windows, hacerlo para A, hacerlo para Linux, hacerlo para Android hacerlo para De modo que la idea podríamos decir que es similar a la máquina virtual de Java, en el sentido de que tú programas en Java una vez y se ejecuta en cualquier sitio porque mientras esté la máquina virtual por debajo, eso va. Aquí programas en Amstrad una vez y la máquina virtual de Amstrad, que es Retro Virtual Manchin Engine, está en todas partes y se ejecuta o estará, porque todavía no lo está, pero pretendemos que lo esté, ¿no? Sí. Y bueno, la gente ha probado la versión de Android y la versión de Android ya eh, comprendan que le hemos hecho por hay muchísimas cosas por pulir y por añadir, pero bueno que está en causa durante eh, este año trabajaremos para que esto este sí no seguramente lo van a comprender bien, pero aún así comprendiéndolo todo por lo menos en mi opinión la experiencia de quienes hemos tenido de testers y lo han probado ya ha sido bastante positiva, espero que los demás lo vean también y evidentemente evolucionará esto no es más que el principio Juan Carlos, muchísimas gracias por tu trabajo, sobre todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que la próxima vez eh, puedas ser tú aquí el que esté en directo para contárselo en persona a la gente. esperemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, se me, se me desajusta. Bueno, para cerrar, para terminar, eso es que os acaba de contar Juan Carlos, es lo que veis aquí resumido en la transparencia. La idea es, haces un juego una vez y lo pones en todas partes. Y esto, el primero que lo va a tener, y que lo tiene ya, de hecho, no en todas partes, pero ya en Android, es Amstrad. Y a partir de aquí, solamente nos queda una cosa por decir, y es, ya teníamos antes las dudas de hasta dónde podía llegar un juego de Amstrad? ¿Podría superar esas 1500 jugadores que hay 2000 con mucha suerte del nicho? ¿Podemos llegar más allá? Yo estoy convencido de que podemos llegar mucho más allá y que cuando demos un juego de Amstrad de los buenos a la gente a jugar, lo va a jugar mucha gente. La pregunta ya no es ¿qué juego de Amstrad será aquel que lo juegue más de un millón de personas? Sino... Cuándo va a ocurrir y quién de vosotros lo va a hacer. Muchas gracias. Si sí, claro, si tenéis preguntas para cualquiera de los tres. Yo pesa una con todo lo necesario. No, no lo he dicho, lo que pesa una PK con todo lo necesario, pero una vez compilado el emulador, la PK y todo, en el móvil 2,6 megas. Juan Carlos, evidentemente te da la respuesta igual que yo. 2,6 megas es lo que ocupo ahora mismo, todo metido. Bueno, se me olvidó decir una cosa antes: es que de momento, ¿me Más o menos, prueba. Se me olvidó decir una cosa antes: y es que de momento solo se está molando un 464 detrás, pero bueno, luego lo ampliaremos para que tenga 128k, etcétera, del Tandanator y toda la pesca, y otra cosa es que esto al principio lo hemos hecho con Astra, pero es muy fácilmente portable para Spectrum también. Entonces la idea es que después haya una versión también de, de RVM Ya en este como dice Frank, yo soy más de, de la EGB, hubiera dicho ¿sí? el eh, cine. Sí, pero lo de, lo de ZX lo dejamos después, aquí el primero es Amstrad. Estamos en Amstras de eterno. No, pero aquí mi juego. Vale, vale. Que... ¿Querías hacer otra pregunta o...? Un pecado dos y pico, Windows o Linux serán Bueno, lo de Windows y Linux cuando lo hagamos lo diremos, de momento no lo sabemos, pero vamos, poco. Probablemente, como dice Juan Carlos, será menos. ¿Se podrían portar juegos comerciales también, antiguos juegos comerciales? Gran pregunta. ¿Se podrían portar juegos comerciales? Eh, la pregunta es, se podría, la respuesta correcta es, es ilegal. ¿Vale? Y, de hecho, eh, una de las cosas que dejaremos muy clara es que nosotros estamos totalmente en contra de eso, que la herramienta RVM Engine está diseñada para que la gente publique cosas que ha hecho él. Si es tuyo, públicalo. Eh, no tendríamos por qué decirlo porque, como te digo, es ilegal. No hace falta que yo te diga, oye, no mates gente, ¿vale? La comparación es un poco bestia, ¿vale? Pero me entiendes. Quiero decir, es ilegal de por sí. Pero nosotros vamos a expresar directamente que no solo es ilegal, sino que nosotros estamos totalmente en desacuerdo en que alguien intente coger esto para decir voy a poner una abadía del crimen y le voy a, la voy a poner a un euro en, en Android Store o en, o en Amazon o en donde quieras. O sea, eso es ilegal y nosotros estamos en contra de ello. Aunque técnicamente, desde el punto de vista técnico, nada te impide hacerlo. ¿Para cuándo la beta pública? <risa> Juan Carlos, te dejo a ti que respondas. ¿Para cuándo la beta pública? Bueno, no sé. La, la versión que hay ahora es por poner para que la no fuera a no pues, si fuera a ser a probar, sobre todo los ¿no? desarrolladores. Yo no tengo ningún problema. Pues ya lo has oído, o sea que eh, lo que es una. La URL todavía no está. Se podría poner, significa que aún no lo hemos hecho. <risa> es un condicional. <risa> por matizar solo. Eh. Yo creo que no tardando mucho, por lo menos una beta para desarrolladores sí que la tendremos y de hecho eh, lo que es la rama de CPC Telera en la que esto funciona eh, ya está en el repositorio, o sea que aquel que tenga un poco de curiosidad lo puede probar y de hecho anoche estuve con Tony Ramírez probándolo en Windows que todavía el port de esa rama Windows requería un par de detallitos y lo estuvimos viendo justo anoche. ¿Alguna dudilla más? ¿Preguntillas? ¿Qué versión de Android mínima se ¿sí? Versión de Android mínima. Juan Carlos, dilo tú. 4.2. 4.2. Con la 4.2 ya funciona. Ahí para adelante. De hecho, eh, bueno, lo habéis visto en mi móvil. Mi móvil inicialmente tenía una 4.4. Ahora tiene una 8.1 y en las dos funciona. Dinos, Pedro que mucho aquí de Android, la versión para iOS. <risa> ¿Qué iba a preguntar Pedro? Si no, oye, Juan Carlos, la versión para iOS, ¿tú crees que va a ser más fácil o más difícil que la de Android? Eh, la versión para iOS tú no lo sabes, pero ya está en marcha. Yo creo que va a ser más fácil. Lo que pasa es que quiero liarme con más cosas. O sea, ser la con Metal en vez de con otra versión. Mí, a, ti, a ti te va a alojar con... <risa> Ahí, ahí sí que la licencia no tendremos que poder montar pegas porque Apple fusilaría a cualquiera que subiera un juego comercial a Apple Store pero pero pero sigue sí, está en marcha y, y, y supongo que en el próximo ser al eterno algo tendremos. Pues eso, eso te responde. Quiero decir, yo no lo sabía, lo ha dicho Juan Carlos. Está en marcha ahí de fondo, ahí en background. O sea, es, funcionamos como las máquinas, ¿no? Cada chip va por separado, entonces, su proceso en paralelo. Dile que lo voy a llamar para meterle presión. Sí, sí, ya, ya. Lo has oído, Juan Carlos, que dice, no, no, no, no, no. dice Pedro que te va a llamar para meterte presión. Para meterte presión. ¿Sabe, sabes que a él le va, le va esto de las manzanas y demás, ¿no? Algo. <risa> bueno, no por ejemplo, eh, si sí, dos minutillos más, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, me dicen y si no, cortamos la Retrovito machine a, a secas para Android para Android. machine a secas para Android, es decir, el emulador solo. Uf. O sea, que... sigo sin ver el interfaz de los tablets y tal, para, pero bueno, se puede, se puede, se puede intentar. Yo creo que está más cerca el Raspberry Pi que el Android, pero... pero... De todas formas, una, una cosa, no metáis presión al developer <risa> vale, ¿sabes aquello de no le eches cacahuetes a los monos y tal? pues no nos, no nos echéis cacahuetes, no vaya a ser que nos emocionemos que nos venimos arriba rápidamente y Juan Carlos, es de venirse arriba pues cuidado que tiene otras cosas que hacer hay que, no hay que presionarle más dudillas que tengáis, más preguntillas, cosas que queráis decir ¿no? pues cortamos vale, pues muchas gracias a todos